El proceso de coordinación de cualquier proyecto constructivo es algo supremamente importante Aquí en pantalla tengo un modelo que podrían ser unas aulas de clase Si hago una detección de interferencias, encontramos que hay más de una colisión Digamos que el coordinador BIM del proyecto nos dice que tenemos que solucionar este problema Haciendo el hueco respectivo para cada muro Esto es un problema más bien grande porque puede tomar bastante tiempo Pero si ejecuto este script de Dynamo y refresco la detección de interferencias Problema resuelto ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que Dynamo me ayudó a crear un hueco justo en el punto de intersección entre los ductos y los muros, y en este video aprenderás cómo hacerlo. Bueno, ya sabes que como es habitual, recuerda que los scripts de Dynamo solo funcionan si estás suscrito al canal, así que si no lo has hecho, hazlo ya. Bueno, el punto de partida entonces es el siguiente. Tengo mi modelo de base que contiene los muros, y tengo un modelo vinculado que es el de las instalaciones mecánicas. La lógica que seguiremos es que obtendremos todos los muros y todos los ductos en Dynamo. Después obtendremos la geometría que se intersecta entre ambos grupos de elementos, y esa geometría de intersección nos dará un centroide. Ese centroide es donde pondremos el hueco, que será una familia de ventanas. Más fácil verlo que decirlo, entonces manos a la obra. Para obtener los muros del modelo es muy sencillo. Traemos el nodo All Elements of Category, y en la categoría pondremos Walls. Ok, como es habitual, Dynamo no entiende la geometría de Revit. Entonces debemos de convertir la geometría de Revit en algo que Dynamo entienda. Eso lo podemos hacer con el nodo Element.Solids. Como ves, tenemos al fondo de Dynamo la geometría que es igual a los muros del modelo, solo que es geometría de Dynamo. El resultado de este último nodo es una lista anidada. Para este caso, el formato de lista anidada no sirve. Entonces debemos aplanar la lista con el nodo List.Platten. Ok, eso fue con los muros. Ahora, con los ductos es un poco diferente. Como los ductos hacen parte de un modelo vinculado y Dynamo no tiene nodos para obtener los elementos de modelos vinculados, debemos hacer uso de un paquete de nodos. Ese paquete es ArchiLab, que es uno de los paquetes más populares en Dynamo. Lo puedes descargar yendo a paquetes, buscar un paquete, ArchiLab. Listo, vamos a usar el nodo Get All Elements From Linked Model, que es el nodo del paquete ArchiLab. Este nodo básicamente me permite hacer lo mismo que el nodo All Elements of Category, solo que no para el modelo de Revit actual, que es el de la arquitectura, sino para uno vinculado, que para este caso es el de la mecánica. Este nodo me pide dos datos de entrada, el del modelo vinculado y la categoría. Para la categoría es muy fácil, es básicamente lo mismo que los muros, solo que conductos. Para el modelo vinculado podemos hacer uso del nodo Select.GetDocuments, que también hace parte del paquete ArchiLab, y me entrega todos los vínculos del modelo donde se esté ejecutando el script. Para poder tener un resultado, este nodo debemos ponerlo con el Lacing en Producto Cruz. ¿Para qué? Pues para obtener todos los ductos de todos los posibles vínculos en Revit. Si vemos el resultado, entonces tenemos los ductos del vínculo. Genial. Ahora, podemos copiar y pegar esta porción del código porque también debemos obtener la geometría de los ductos. Y ahí la tenemos. En este punto, ya podemos colisionar la geometría con el nodo Geometry.Intersect. Este nodo viene con Dynamo y no hace parte de ningún paquete externo. Para este caso también es muy importante que todos los muros se colisionen con todos los ductos. Entonces debemos generar un resultado con producto vectorial o producto cruz que es lo mismo. En este momento no estamos viendo ningún resultado diferente en la vista previa de la geometría en Dynamo. Pero si apagamos la vista previa de estos cuatro nodos tal como lo estoy haciendo acá con clic derecho Preview nos damos cuenta que tenemos unos cubitos pequeños en la geometría de Dynamo. Esos cubitos pequeños es la geometría de intersección entre muros y ductos. El resultado de este último nodo tiene mucha información vacía, como lo estamos viendo acá. Y eso es porque, según el producto Cruz que definimos para este nodo, todos los muros buscan intersección con todos los ductos. Pero no todos los muros y todos los ductos están colisionando, por eso hay información vacía. Por suerte, podemos utilizar el nodo List.Clean para limpiar la lista de elementos nulos y listas vacías, dándonos esto como resultado. Si ves, esto también está en formato de listas anidadas. Peor aún, está en formato de listas anidadas dentro de listas anidadas, y eso no nos sirve en este momento. En este nodo tenemos toda la geometría que se está interceptando, pero debemos agruparla de tal forma que tengamos todas las intersecciones para cada uno de los muros. Para hacer esto, podemos cerrar el nodo List Flatten y aplanar las listas del nivel 3. Por lo que el resultado es este. La interpretación del resultado es que los sólidos que están agrupados en la primera lista pertenecen a las intersecciones de varios ductos con un mismo muro, que podría ser este. Si te das cuenta, hay cuatro ductos intersectando este muro. Y exactamente eso mismo sucede con la segunda lista, que tiene cuatro elementos representando las cuatro intersecciones que tienen algunos ductos con otro muro diferente. Es decir que así tenemos las intersecciones agrupadas por muros. ¿Por qué debemos agruparlas de esta forma? Te estarás preguntando. Y es porque más adelante estaremos poniendo los huecos a esos muros. Entonces debemos saber en qué posiciones están las intersecciones en cada muro. Para saber el punto exacto de la intersección podemos traer el nodo Solid.Centroid. Que nos da el centroide de las intersecciones. Por lo que estos serán los lugares donde pongamos las familias de ventanas que hacen las veces del hueco. Ok, en este punto ya tenemos una información muy importante, que son los puntos exactos de las intersecciones. Debemos entonces tener un nodo que permita colocar objetos en esos puntos. Como los objetos que vamos a poner son ventanas y las ventanas están hospedadas en los muros, debemos hacer uso de otro paquete de nodos, porque esta funcionalidad no viene con la base de Dynamo. Para este caso, el paquete es Springs, que lo puedes descargar igual que el paquete anterior. En ese paquete hay un nodo que se llama .by Host and point que permite colocar un elemento hospedado en un punto. De los tres datos de entrada que nos pide el nodo tenemos uno, que son los puntos. Los otros dos datos son los elementos que pondremos, o sea las ventanas, y el anfitrión de la ventana, o sea los muros. Para los muros debemos hacer un procesamiento y es que de la lista original de muros debemos de obtener únicamente los muros que tienen colisiones con ductos. Para hacerlo vamos a hacer un poquitico de trampa y es que vamos a copiar y pegar este código que hice previamente. Este código te lo dejo en la descripción del video y debes pegarlo en un code block tal como lo hice en este momento. Esta porción de código básicamente lo que hace es tomar una lista y darnos los índices de esa lista que no están vacíos, es decir, los índices que tienen datos. Para este caso, el resultado son los índices 0 y 1. El resto de los índices están vacíos, por lo cual no nos sirven. Esos índices que obtuvimos, es decir, el 0 y el 1, corresponden con los índices de los muros en la lista original que contienen colisiones conductos. Y son esos los muros en los cuales debemos poner las ventanas en los puntos que ya obtuvimos anteriormente. Seguramente está la parte más complicada del script, pero si lo repasas un poquito mejor, seguramente le vas a encontrar sentido. Ya lo único que debemos hacer es obtener esos índices de la lista de muros original, para tener la referencia de esos muros. Eso lo podemos hacer simplemente con un index. Esta es la información que va en el puerto de entrada host de este nodo. Lo último que falta es el hueco que vamos a poner en el muro para que el ducto pueda pasar sin ningún problema. Y ya hemos dicho que eso lo vamos a hacer con una familia de ventanas. Lo que no te había dicho es que nos toca crear la familia de ventanas. Por suerte es muy fácil, entonces vamos a hacerlo. Antes de hacerlo y para evitar posibles errores, vamos a establecer el modo de ejecución del script en manual. Acá simplemente creamos una nueva familia a partir de la plantilla de ventanas. El único cambio realmente importante que debemos hacer es indicar a Revit que el punto de colocación de la ventana no es en la parte inferior como es habitual, sino que es en el centro de la ventana. Para que al poner el elemento en el modelo quede justo en el centro del punto de intersección del muro con el ducto. Que son los datos que tenemos en Dynamo. Para hacerlo solo debemos ir a una vista en elevación generar un plano de referencia horizontal en todo el centro de la ventana así como lo estoy haciendo y decir que este es el origen vertical de la ventana que lo podemos hacer desde las propiedades de instancia por último voy a generar una nueva tipología de esta ventana las dimensiones de esta tipología van a ser las dimensiones del hueco para que el ducto pueda pasar los ductos son de 30 x 30 entonces voy a poner unas dimensiones de 40 x 40 nombramos la tipología y podemos guardar la nueva familia con un nombre cualquiera. Y ya la podemos importar al proyecto como es habitual. Ya con la familia del hueco importada, lo único que debemos hacer es indicarle a Dynamo que ponga esa familia en cada una de las intersecciones de ductos y muros que encuentre. Para eso podemos cerrar el nodo Family Types y buscar la familia que recién creamos. Ahora sí, lo conectamos. Antes de ejecutar el script, vamos al canal y nos vamos a suscribir así, activando la campana y todo. Por otro lado, vamos a establecer el encaje de este último nodo en Longest. Ahora, si nos acercamos a una intersección entre muros y ductos, veremos claramente que el muro no tiene huecos, o sea que se están colisionando. Pero si ejecutamos el script, ahí lo tenemos, huecos en cada muro donde se encuentre una colisión con ductos. Como lo no ves, este es un muy buen uso de Dynamo para que lo incorpores ya en tu flujo de trabajo. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y por acá te dejo otros dos videos para que no te los pierdas. Recuerda que suscribirse es gratis.